Mi nombre es José Manuel Gómez y soy responsable de comunicación en Ongawa, Ingeniería para el Desarrollo Humano. Ongawa es una ONG de desarrollo. Somos una asociación, un grupo de personas que compartimos el objetivo de un mundo sin pobreza, de una sociedad en la que la pobreza solo pueda verse en los museos. Nacimos aquí, en esta casa, en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Industriales, de la voluntad y del entusiasmo de un grupo de estudiantes y de profesores entonces que decidieron ponerse en marcha para cambiar las cosas y para poner la tecnología al servicio del desarrollo humano, de la lucha contra la pobreza y de una sociedad más justa y sostenible. Desde entonces ha llovido mucho, hemos cambiado, hemos crecido y ahora somos una organización consolidada de referencia en muchos ámbitos en la que trabajan más de 50 personas, repartidos entre nuestra sede aquí en España y las delegaciones en los países en los que trabajamos, que eh, contamos con el apoyo y, y, y, y el entusiasmo de más de 1.100 socios y de más de 250 voluntarios, y, y también de, de cientos de entidades, empresas, universidades, otras ONGs que nos apoyan y que comparten nuestros objetivos. Nuestro eh, trabajo eh, se centra en, en acciones eh, de desarrollo, de cooperación, en, eh, fundamentalmente en Perú, en Mozambique, en Nicaragua y en Tanzania, en zonas rurales y nuestras áreas de especialización, los espacios en los que pensamos que tenemos más que aportar, eh, están relacionados con, con la tecnología y con la ingeniería en áreas como agua saneamiento, como las tecnologías de la información y de la comunicación, las energías renovables o la gestión sostenible de recursos naturales. En, en esas áreas eh, colaboramos con entidades públicas y privadas tanto aquí como en, como en los países y en las zonas en las que trabajamos codo con codo tanto con las comunidades rurales como con los, las organizaciones aliadas, tanto públicas como otras organizaciones sociales, eh, que comparten nuestras líneas de trabajo y nuestros objetivos. Pero también pensamos que los cambios que queremos promover en, en estas zonas, en, en el sur, podríamos decir, en América Latina, en África subsahariana, eh, no tienen demasiado sentido si no van acompañados de, de cambios aquí en España, en el Norte, en nuestra sociedad más próxima, en nuestro entorno, porque en, en muchos de, de los asuntos en, en los que trabajamos, que afectan a los derechos humanos de las personas que viven en estas zonas, además de la búsqueda de eh, soluciones, eh, tanto técnicas como sociales y políticas para conseguir esos cambios, para resolver esos problemas, eh, también deben ir acompañados de acciones aquí, para conseguir cambios que, que nos hagan avanzar realmente hacia una sociedad que sea realmente justa y que sea realmente sostenible. Hablamos de acciones que afectan a, a la ciudadanía, a las personas, a lo que cada uno puede hacer para cambiar su entorno, un entorno que consideramos que hoy por hoy está inextricablemente conectado con, con lo global y de ahí que eh, la forma en que uno viva, la forma en que uno viva, eh, en que consuma, en que produzca, eh, tiene consecuencias más o menos directas sobre eh, la vida de los habitantes del planeta. Y por eso, una buena parte de nuestro trabajo también va dirigido a, a cambiar las cosas aquí, a aliarnos con otras organizaciones, a impulsar eh, acciones de movilización tanto en la calle como en las redes sociales, para sensibilizar y para conseguir cambios concretos en políticas públicas y en quienes toman decisiones para avanzar en compromisos como, por ejemplo, el, en la lucha contra el cambio climático o eh, la mejora o, o la recuperación de la política de cooperación que ha sido la que más recortes ha sufrido eh, desde el principio de la crisis y que, y que ha dejado eh, a unos cuantos millones de personas en la estacada y es una prioridad tanto para nosotros como para todo el sector que España vuelva a tener una política pública de cooperación y de desarrollo que le permita estar a la altura de, de los retos que enfrentamos como país y como sociedad global ¿no? en cuanto a, al desarrollo sostenible y a, y a conseguir que todas las personas del mundo puedan ejercer eh, sus derechos humanos eh, como, como corresponde. Eh, sin duda la, la ingeniería y la tecnología tienen un papel fundamental que jugar para afrontar los retos asociados al desarrollo sostenible. Si se repasan los objetivos y las metas que están establecidas en los objetivos de desarrollo sostenible, fijados en la Agenda 2030 que se aprobó por Naciones Unidas en 2015 y que, y que, y que establece los objetivos compartidos por prácticamente todos los países del mundo para alcanzar un mundo justo y sostenible, en, en esa fecha, en 2030, en, en esa agenda uno encuentra en múltiples espacios y muy significativos para la contribución de la ingeniería y de la tecnología. Hablamos, por ejemplo, de, del acceso a servicios básicos como agua, eh, saneamiento energía, de la búsqueda de soluciones eh, sostenibles, eh, tanto para eh, el acceso a estos servicios básicos, pensamos en energía, eh, por ejemplo, pero también para el, el abastecimiento de recursos naturales para la actividad económica y otros muchos ámbitos. Eh, es fundamental también el, el, el potencial de las tecnologías de la información y de la comunicación para resolver una buena parte de estos problemas y, y, y que eh, los millones de personas que convivirán en el mundo para esa fecha eh, tengan mmm, la posibilidad de ejercer eh, sus derechos de, de una forma sostenible y, y tengamos una sociedad global eh, que sea justa y solidaria. ¿no? Y, y ese es un poco el, el, el objetivo compartido. Son unas metas ambiciosas y junto al papel de la tecnología, de la ingeniería, de las infraestructuras al final, en Hongawa también pensamos que, que para alcanzar esas esas metas para encontrar las soluciones a esos retos globales no es suficiente con, con, con la contribución de la tecnología. ¿no? También es fundamental que en la búsqueda de esas soluciones contemos con, con los aspectos inevitablemente sociales y políticos que están asociados ¿no? a ese proceso y ahí consideramos fundamental eh, la participación de, de la ciudadanía en, en, en esa búsqueda, en esa construcción de alternativas y de soluciones para los diferentes retos y especialmente de las personas más vulnerables. Y, si pensamos en, en aspectos que para nosotros son cruciales como el acceso a agua o al saneamiento, es fácil ver que los mayores problemas de acceso, los lugares en los que se concentra la gente que no tiene ese derecho y que no lo puede ejercer, eh, es en, en las zonas rurales, en, en el sudeste asiático, en África subsahariana, en América Latina, y contar con, con esos colectivos especialmente vulnerables para que ellos participen de esa búsqueda, de esa construcción de las soluciones para que puedan ejercer sus derechos, consideramos que es fundamental. Para Ongawa, el agua en primer lugar es un derecho humano. Eso eh, significa que cualquier persona en cualquier lugar del mundo eh, debe tener acceso a, a una fuente de agua en, en, en condiciones adecuadas, tanto de sostenibilidad como de accesibilidad y, y sucede lo mismo con el, con el saneamiento que también es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas desde 2010. Eh, tanto el agua como el saneamiento son derechos humanos eh, que tienen un impacto enorme en otros muchos derechos. Pensemos, eh, por ejemplo, en, en las relaciones entre el agua y la salud, la importancia fundamental que tiene el, el tener acceso a agua en condiciones accesibles y seguras. El impacto que, que tiene sobre la mejora de la salud, sobre la reducción de enfermedades diarreicas. Por ejemplo, se calcula que en torno a, a medio millón de personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con, con el agua contaminada. A día de hoy todavía eh, los datos de Naciones Unidas nos dicen que hay más de 1.800 millones de personas en el mundo eh, que no tienen eh, acceso a, a agua y que, y que beben o que disponen de agua contaminada por heces fecales, con las consecuencias enormes que eso tiene para la salud. Eh, el derecho al agua también tiene un impacto enorme sobre otros muchos aspectos como la igualdad de género, por ejemplo, si pensamos en, el, en la cantidad de kilómetros que una mujer en África subsahariana debe recorrer para, para conseguir agua para su familia en muchas, en, muchos de, en muchas zonas rurales de estos países, el impacto que tiene eh, que esa mujer pueda disponer de, de una fuente de agua cerca de su casa eh, es enorme tanto sobre su, su potencial económico, su autonomía personal y, al final, sobre su propia dignidad como persona. Según los datos de Naciones Unidas, eh, todavía hay más de 1.800 millones de personas que, que beben cada día agua contaminada por heces fecales. Eh, teniendo en cuenta que el agua es un derecho humano, eh, el reto para resolver esta situación urgente, grave y de consecuencias tremendas sobre la salud de, bueno, de todas las personas, pero especialmente de los colectivos más vulnerables, como, como mujeres y niños en zonas rurales, es enorme. Eh, la Agenda de Desarrollo Sostenible, aprobada por Naciones Unidas en el año 2015, nos habla, establece eh, la universalidad del de acceso eh, tanto al agua como al saneamiento. Eh, para 2030. El reto es enorme, eh, es compartido por todos los países del mundo y es un elemento fundamental de la nueva agenda eh, de desarrollo. Y en Ongawa pensamos que, que para afrontar ese reto hay algunos elementos que, que es crucial abordar. En primer lugar, eh, poner el foco en en los grupos en las zonas del mundo que son especialmente vulnerables. De esos millones de personas que no tienen acceso adecuado ni a agua ni a saneamiento y que ven así mermados eh, sus derechos, eh, una buena parte de ellos se concentra en, en las zonas rurales, en América Latina, en África subsahariana, en el sudeste asiático. Eh, poner el foco en los programas, en la acción compartida por parte de los gobiernos, de los países, de la sociedad civil en la investigación universitaria, es, es fundamental para que realmente ese, ese reto sea alcanzable. Hay algunos otros elementos también que, que, que, que deben ser abordados, como, por ejemplo, el, el impacto que, que está teniendo ya el cambio climático y, y sus consecuencias, tanto sobre la escasez de agua en, en muchas zonas del mundo, que es es un problema que hay muchas personas y muchas zonas del mundo enfrentando ya y que las estimaciones y los estudios disponibles nos dicen que lejos de ir a mejor, seguramente empeore en, en las próximas décadas. Y, al mismo tiempo también, eh, esa escasez eh, tendrá consecuencias sobre mm, cómo regular ese acceso a agua en el sentido de que, junto a los derechos humanos de, de las personas, y de las comunidades, nos encontramos también con las enormes y crecientes necesidades de agua que tiene la actividad económica, si pensamos, por ejemplo, en la industria o en prácticamente cualquier actividad, en eh, la agricultura especialmente, y ahí nos encontraremos con, con, con el reto de, de conjugar el, el suministro necesario para que la actividad económica pueda funcionar y generar empleo y riqueza, junto con la necesidad eh, urgente de que todos esos millones de personas puedan disponer de una fuente de agua y de acceso a un saneamiento mejorado eh, para mejorar su salud y para ejercer sus derechos humanos. Hay múltiples formas de colaborar con Ongawa. Ongawa fundamentalmente es, es un grupo de personas que compartimos el objetivo de Un Mundo Sin Pobreza, de una sociedad en la que la pobreza solo puede verse en, en los museos. Y nuestra principal fuerza, por tanto, es eh, las personas, los cientos, miles de personas que, que nos ayudan, que nos apoyan, que colaboran con nosotros bien como socios, como socias, como, como voluntarias o como colaboradores en diferentes espacios. Nuestro objetivo es eh, el cambio, la transformación social, porque pensamos que para para conseguir un mundo sin pobreza en el, que, en el que todas las personas de ese mundo puedan ejercer sus derechos humanos, hacen falta cambios profundos y, y eso es lo que perseguimos, tanto en los países en los que trabajamos como aquí en España a través de nuestras acciones de ciudadanía. Así que cualquier persona que piense que quiera, que le apetezca, que comparta con nosotros ese objetivo de, de cambio y de transformación y que considere que tiene algo que aportar, puede ser por supuesto una contribución monetaria, es obvio, pero no es la única forma, desde luego eh, cualquiera que se quiera sumar a en Angagua encontrará eh, muchísimas maneras de apoyar tanto nuestros proyectos eh, de desarrollo en Mozambique, en Nicaragua, en Tanzania o en Perú, como nuestras acciones aquí eh, para producir cambios concretos en, en políticas que, finalmente, afectan también a, a, a los derechos humanos de, de los países del sur. Eh, si en, entráis en ongawa.org o si nos buscáis en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Youtube, encontraréis múltiples propuestas eh, para apoyar a Ongawa, para colaborar con nosotros, y para apoyar y sumaros también a acciones eh, concretas eh, con ese objetivo compartido de, de cambio y, y de transformación. Si tengo que pensar en una experiencia que me haya impactado personalmente a lo largo de, de mis años de trabajo en el mundo del desarrollo, más que en un momento concreto o en una situación específica, eh, lo primero que me viene a la cabeza es eh, es un momento del año, es eh, una fecha que suele estar en torno a, al 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, y en esa fecha, que suele ser sábado o domingo, desde hace años, en Ongawa, junto con otras organizaciones, impulsamos un, un, una marcha o una caminata eh, justamente eh, para reivindicar eh, ese derecho al agua para todas las personas del mundo. En esa marcha eh, nos juntamos, bueno, cientos de personas, eh, muchos de ellos vinculados a Angawa y mucha otra gente que simplemente comparte con nosotros ese, esa idea de que sin agua no hay nada y de que el agua debe ser una prioridad en la, en la política de cooperación española y en, la, y en la acción pública en general. Y es un momento que a mí personalmente me me carga las pilas cada año el, el ver el, el, el entusiasmo y, y la voluntad de cambio y la alegría también con que, con que todas esas personas, familias, niños, eh, emprenden esa marcha en Madrid y en, y en otras ciudades de España eh, con una pancarta compartida sobre derecho al agua y, y con un mensaje claro que viene a través de los medios de comunicación o viene a través de de otros canales como las redes sociales, queremos hacer llegar a la sociedad y a, y a, los, y a, a los políticos en concreto, ¿no? sobre eh, la importancia de, bueno, pues de cambiar y de que el agua sea una, una prioridad fundamental para que eh, esos casi dos mil millones de personas que no tienen acceso a, a un agua segura hoy en día en el mundo, eh, pues, eh, lo puedan tener y puedan ejercer eh, sus derechos como, como corresponde. Para mí ese momento, que como digo, no es un momento concreto, sino que es, es, un, es un hito que, que se repite cada año, es, es, es el momento que, que yo elegiría como, como fuente de, pues de motivación y, y de entusiasmo eh, de lo que se puede conseguir, de, de cuál es el camino ¿no? para conseguir cosas, que es eh, que las personas se junten, que las organizaciones sumen fuerzas con un objetivo compartido de de justicia y de solidaridad. ¿Quieres dirigirle al, al cooperante algún mensaje especial antes de despedir esta entrevista? Mi mensaje sería muy sencillo. En primer lugar, eh, le desearía suerte. Con, con lo que emprenda y en segundo lugar eh, creo que es importante no olvidar nunca cuando se trabaja en, en cooperación, en desarrollo, eh, para quién se trabaja y pensar que aunque uno esté en una oficina, en un despacho, que a veces es donde transcurre un, una parte importante de, de, de, de las tareas asociadas a la cooperación y al desarrollo, aunque, aunque se estén entre esas paredes y delante de un ordenador, conviene no olvidar nunca eh, las caras, los rostros, eh, las voces de, de las personas para las que se trabaja y cuyos eh, derechos humanos y cuya dignidad al final es, es, es el, el motivo, es la fuente y es el objetivo también del trabajo en cooperación y, y con eso en mente yo creo que que es difícil equivocarse.